Muy buenas, soy Emilio Márquez y estamos en el día de hoy en un nuevo live donde vamos a hablar con Alejandro Sánchez, el abogado experto en Derecho Digital del despacho de abogados Leslow. Y es que vamos a hablar sobre Fintech, eh, nuevas normativas de pagos por internet, criptomonedas y eh, comentaros, este me encantaría que fuera un live muy eh, eh, dinámico y que eh, participéis con vuestras preguntas porque la ideal es que tanto Alejandro Sánchez como yo respondamos todas vuestras preguntas en directo, con lo cual animaros a hacer eh, vuestras preguntas y muy buenas Alejandro, se bienvenido. Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias por un rato contigo en tu espacio de la Latina Vale. Pues hoy vamos a hablar sobre eh, todo el, el mundo de los negocios del fintech, pero en esencia, eh, ¿cuáles serían las principales características de una empresa fintech? Bueno, así a bote pronto, en general, eh, las fintech son en esencia eh, juntar las finanzas con el mundo tecnológico. ¿no? Realmente como principales características una empresa fintech, lo que va a hacer, de alguna forma, es, eh, por, en general, dos, dos, dos características, ¿no? La globalización, que va a permitir un servicio global y reducir los costes, ¿no? Hay que tener en cuenta que... Se busca, pues, una neutralidad, adaptarse a todos los mercados, una, una transparencia y mejores productos que lleguen a través de, de accesos más sencillos, como pueden ser aplicaciones en general. En general, todos este tipo de productos van con aplicaciones y que permiten, en líneas generales, pues, una, mayor, una, una comunicación más sencilla con los usuarios, para lo bueno y para lo malo. Entonces, gracias además a las nuevas tecnologías, pues un poco el, el mundo de las finanzas, pues se, se, está, se nutre de, de capacidad para modelar los productos y poder personalizar las necesidades de, de cada usuario. En este caso, pues bueno, si tenemos en cuenta que hay grandes eh, empresas o hay bancas ya del sector un poco más tradicional, eh, estaremos pensando, ¿y qué hacen estos, estos bancos actualmente? Pues, pues realmente se están poniendo las pilas y entre que compran o financian estas propias fintech o startups, pues eh, es, es, al final se están adaptando al mercado para facilitar los servicios bancarios de otro de cualquier estilo a los propios usuarios. Porque en el fondo buscan eso, una mayor des desintermediación, puesto que el acceso es, es muy rápido, es muy ágil y, y todo el mundo puede acceder. No hace falta ir a una banca privada para unos servicios. Lo malo o lo bueno puede ser que hay una mayor competencia porque hay una facilidad importante a la hora de, de acceder a los servicios y sí, hay una venta muy fácil porque eso, eso, eso, eso es lo bueno y lo malo, que luego yo creo que lo podemos comentar con el tema de los usuarios, porque hay un acceso a la información facilísima y hay una publicidad eh, enorme que hace que cualquier persona entienda que tiene capacidad para invertir, ¿no? Y, y sobre todo también, lo más importante, una reducción de los costes que, que asusta ¿no? y, que, y que supongo que se verá beneficiado en, el, en, en, en los proyectos que van saliendo y las diferentes eh, acciones. Porque actualmente, y por ejemplo también la deslocalización, porque actualmente no tienes ni por qué residir en una ciudad importante para poder desarrollar un, una cinta, una ¿no? O sea, realmente tú puedes estar en, en una ciudad pequeñita y tú lo desarrollas y le puede llegar tanto a un mexicano como a un asiático este tipo de, de información y de, de producto estrella. Así que digamos que sería costes y globalización, eh, en una empresa, es, son las claves de las empresas fintech. Sí, no, de hecho, eh, yo, eh, creo que el Fintech ha venido a, a causar una revolución prácticamente global porque democratiza el poder acceder a nuevos mercados, a todo tipo de productos, una serie de ventajas eh, absolutamente increíbles. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de los neobancos, que después lo trataremos. Ahora eh, voy adelantando que vamos a tocar de, temática de cripto y para los que estéis entrando en este live, comentaros. Eh, vamos a estar durante aproximadamente la próxima hora, Ahora en directo con Alejandro Sánchez del despacho Abogado Les Vamos a hablar sobre Fintech, eh, Neobancos, eh, Cripto, Blockchain... Con lo cual, eh, si os interesa esta temática, nos cortéis y preguntadnos directamente. Eh, y también, eh, si cuando entréis nos comentáis desde dónde, para conoceros un poco mejor, desde dónde os estáis conectando eh, y saludad, eh, os lo agradecería inmensamente. Con lo cual, comenzando por la parte de Cristo, eh, tenemos icos, hitos... Eh, ¿Qué diferencia hay entre ambos? Bueno, so, a ver, la, el tema de criptomonedas o, o blockchain, eh, a ver, está muy en boca de todos porque realmente, eh, bueno, blockchain al final es una tecnología basada en, en nodos que mantienen una integridad y un orden cronológico y que estas cadenas de bloques pues permiten a través de criptografía, eh, ...mantener una inalterable una información. Esto es muy interesante y muy, con un, una gran, un gran valor, porque como habíamos hablado antes en FinTech, eh, de alguna manera viene para dar más seguridad y, va, y viene para eh, reducir intermediarios, porque a través de las cadenas de bloques es donde la información se va a mantener totalmente inalterable... Eh, con, una, con una copia en cada nodo, en eh, millones de nodos, y que realmente con una seguridad que va a mantener tanto ese orden como esa integridad, una seguridad que se va a aplicar a través de una criptografía, también llamado de, con, a través de, de, un, de un hash, que, que, es, que realmente es un algoritmo matemático que asegura que esa información eh, no se va a manipular y se, y se va a conseguir mediante un valor, o de, por ejemplo, normalmente suele ser un valor de 32 o más dígitos, y, de, y en el momento que esta, esta transacción o esta, este bloque recibe alguna información, aunque sea una coma en la información, eh, el valor del hash va a ser diferente. Con lo cual, al variar ese hash, siempre todos los bloques automáticamente van a recibir esa, esa información novedosa y es, es imposible eh, alterar. Es decir, esta tecnología es como un, un libro de registro mundial. inmutable. Cualquier coma o, o cambio va a permitir esta entrada. Este, eh, dar esta garantía. Esto, esto tiene, esto tiene una gran, eh, un gran futuro y en este caso un gran, un gran presente porque al fin y al cabo lo que elimina de intermediarios es pues, terceras partes, de garantistas, incluso podríamos quitarnos a los propios notarios, ¿no? porque al final estas operaciones eh, quedan garantizadas por el tipo de, de la, del blockchain porque y además no olvidemos los famosos mineros, que son las, las, los que transmiten y confirman las cooperaciones para que, se den, para que tengan las validaciones. Evidentemente, luego hay tipos de cadenas que pueden ser públicas o con permisos o sin permisos, y también hay cadenas privadas, en función de cuál quieren que sea la interacción, pero en el fondo, al final, es más garantía e intermediarios, porque en este mundo... En este mundo eh, inter, de internet y de las nuevas tecnologías, se va a buscar eh, siempre la rapidez y todas las facilidades para conseguir cualquier eh, transacción. Esto se va a poder, el eh, blockchain realmente tiene, más allá de que es, efectivamente estamos hablando constantemente de las criptomonedas, del bitcoin, etcétera, pero el blockchain es una tecnología que se puede trasladar a numerosos, eh, numerosas finalidades, desde poder conseguir que la gente vote online con unas, con unas garantías. Smart contracts que se ejecutan automáticamente con, en función de las, del contexto o los, los acontecimientos. Eh, ahora mismo estamos con los NF, NFTs, que son el registro para eh, obras o cualquier tipo de objeto para hacerlo inalterable. De alguna manera, es esa la, la finalidad del blockchain, dar más seguridad y una seguridad muy democrática. ¿no? Y, y cuando hablamos, bueno, ya sí, tenemos aquí por un lado las criptomonedas, que en el fondo es blockchain, pero con, con, con monedas virtuales. Entonces, estas monedas virtuales tienen la garantía al final de todo el sistema blockchain que permite operar y darle un valor. Actualmente, el Bitcoin creo que está por unos 40.000 euros como, como valor que tiene esta moneda, que va fluctuando, seguido de Ethereum, que Ethereum pues, estará en 1900 y con diferentes tecnologías. Esto al final eh, da un valor importante que ni siquiera los propios bancos pueden eh, garantizar y pro que probablemente sea en el futuro el oro, el, un, valor, un valor asegurado como si fuese el oro. ¿no? Esa es la, la idea. Si hablamos luego en el mundo blockchain, aunque, estamos, aunque está lo de las criptomonedas muy de moda, también están las propias ICOs, que no es lo de las ICOs estas del gobierno de, para financiación, sino que es una, es una captación... Eh, digamos, de financiación de proyectos mediante criptomonedas, ¿no? Entonces, podemos ver numerosos proyectos que se financian gracias a estas ICOs o hitos realmente la, la, la diferencia no es, eh, no es muy relevante en ese sentido, porque al final es buscar la, la, la financiación de un proyecto y que podemos encontrar proyectos impresionantes como que, pues... Eh, de ayuda en el tema de salud o de control de etiquetado en tiempo real. Estos son muy interesantes, estos proyectos control en tiempo real de etiquetado, que, que permite que a lo mejor un producto de Asia que venga a Europa constantemente su etiquetado vaya variando en tiempo real, de forma inmutable, con las diferentes eh, características que va, to, que va tomando el, el desplazamiento del producto, la temperatura, la fecha, etcétera. Todo eso para que llegue al consumidor final con unas garantías realmente eh, nunca vistas, porque al fin y al cabo es todo en tiempo real inmutable. Y con esto de las ICOs, con el criptomonedas, pues puede ser una revolución en cuanto a la financiación empresarial, ¿no? Porque permite creer posible tener unas financiaciones de proyectos medianos y grandes de forma sobre todo sencilla y rápida, porque te permite democratizar la, la financiación de este tipo de proyectos o ideas. No necesitas ir a un banco. Y digamos que al permitir que cualquier persona del planeta pueda financiar una idea, en cuestión de de segundos, pues eh, eh, los proyectos crecen muy rápido. Y tampoco hay que confundir que una ICO es crear una, I una criptomoneda, ¿no? ni tampoco emitirla, simplemente es crear, eh, realmente es indiferente. La ICO, digamos, es el proceso por el que se va... Eh, a distribuir esa criptomoneda que, que digamos luego va a desarrollar algo, esa tecnología ten en cuenta que al final va con una tecnología por detrás, esto es muy complejo y realmente no me, no me eh, eh, tapaba mucho va, va muchas charlas si queréis y desde luego es para expertos en la materia que hoy en día hay muchísimos es, es algo que está en boca de todos pero que al final de esa criptomoneda, de esa tecnología se usaría en el proyecto y se logra el objetivo de, de financiar el propio desarrollo y mmm, al final esa, esa icono es ni más ni menos que pues eso, una, una oferta inicial para conseguir desarrollar la tecnología y la criptomoneda pues me sirve para mí eh, para mi proyecto y para financiarlo y ya te digo, pues eh, desde los NFTs que están ahora con las obras de arte que te permiten tokenizar esa, esa obra de arte y darle una, un valor único en el mundo digital y garantista mucho más garantista con un, que un registro corriente desde luego el mercado eh, pretende ser más ágil más seguro y con muchísimas posibilidades en cualquier sector, en, independientemente de, de, del tema de las criptomonedas. Ya veremos ahora el tema de las criptomonedas si va a dar más que hablar, porque claro, el Bitcoin sigue subiendo, luego hay otras monedas que van por debajo, pero no tienen esa, ese crecimiento y es posible que, claro, poco a poco se va a ir aceptando como moneda en curso, en curso legal y podremos pagar todo con, con Bitcoins. Entonces, sí. de alguna manera esa regla si me permite, eh, gracias por, por tus palabras, Enio, que nos saluda desde, desde Argentina. Y sea, bienvenido a Ito Roma Y Pepe, eh, Pepe Sales, comentabas de compartir. Como la mayor parte de los comentarios nos están llegando por LinkedIn, el tema de compartir oh. debería aparecerte el botoncito fácil para que puedas compartir este like. Te agradezco que lo compartas. Y, y es que el, el temática de, de, de blockchain, yo como tecnología lo veo, lo veo clarísimamente, pero el tema de Bitcoin concretamente creo que se tiene que mejorar a nivel a nivel de eficiencia. Eh, y os lo comento también a la que estáis a audiencia, a nivel que, si estáis a favor, no, de Bitcoin, porque personalmente eh, creo que son 12 minutos lo que se tardan en hacer una transacción, con lo cual, si vamos a comprar el periódico El Pan, esperar 12 minutos en la tienda, no lo veo muy práctico, echar gasolina. Eh, creo que la comisión mínima de una operación, creo que ahora mismo son, con el precio del Bitcoin, Creo que se compra, en, creo que ahora mismo cuesta unos 23 dólares aproximadamente una comisión mínima y hay que tener en cuenta también que a nivel energético eh, el, el Bitcoin hoy día está gastando más luz más luz y más energía que toda Argentina eh, toda ella al mismo tiempo con lo cual a nivel de energético puede ser complicado desde, desde, desde luego el tema el tema de la energía eh, es alucinante porque claro está, está no solo es, es el nivel de gasto que tiene eh, que es abrumador y que es muy contaminante sino que en cuanto a stocks de, en este caso de mmm, de hardware de PC, como pueden ser las famosas tarjetas gráficas, por ejemplo, la 3080, eh, están sin stock en el mercado para profesionales que lo necesitan porque se están usando para minería. De, de hecho, la propia NVIDIA está, ha planteado un modelo sin capado para solo minería y otro para la, la, los propios los propios usos que tenga profesionales, porque al final los profesionales no encuentran esta, este hardware de, dedicado. Entonces, sí que tienen muchas, muchas vamos eh, a decir, lagunas o cuestiones que hay que, que, hay que desde luego, eh, verlas, cómo aplicarlas al día a día de la gente. Estoy de acuerdo. Bueno, muy, muy relacionado con la, con la temática que estamos tocando y que vamos a tocar dentro de un rato sobre temática de pagos en Fintech y su legalidad. es eh, Pregunta de Enio. Es ¿Cómo ves la penetración de los pagos eh, de criptomonedas para el pago de software a service? Hombre, eh, está claro que poco a poco eh, el modelo de... El software as a service nos va a permitir eh, manejar esa información de forma más eh, ágil y está claro que yo creo que es que tiene que implementarse poco a poco. Eh, si, si, si entiendo que el ejemplo que tiene software as a service en este caso sería como una pasarela de pago que permita hacer pagos indiscriminados en diferentes eh, uh -huh. monedas. Eso es lo que yo entiendo por esta... Y, lado, diferentes, y diferentes países, sí. Y diferentes países. Como todo, supongo que habrá una diferenciación en cuanto a la propia moneda que uses en cuanto a las comisiones. Eso es lo que puede, lo que puede tener problemas. Y, sobre todo, luego, eh, los ¿dónde tienes las propias criptomonedas? Eh, porque, claro, están los exchanges que te permiten operar y los wallets, pero recordemos que los no es algo tan ágil y sencillo como manejar tu propia cuenta del banco. como tu, O sea, no es tan fácil para el usuario medio. Entonces, sí, eh, por ir avanzando, ¿cuál sería el tipo más habitual de pregunta que os hacen en el despacho Slow acerca de temática de cripto? En tema cripto, ¿Sí? bueno, lo que suelen buscar es eh, abrir un, un, nuevos negocios muy diferenciados pues eh, a lo mejor quieren un capital y quieren que quieren montar una empresa de Latinoamérica, la quieren montar en Europa o al revés y permitir que, permitir que esas personas puedan comprar fácilmente y contratar servicios a través de criptos, porque olvidemos, no olvidemos que las criptos eh, disponen de esa anonimización, que no tienen esa, ese dato personal y para lo bueno y para lo malo eh, no hay datos personales, pero claro, eh, aparentemente, Siempre, si pensamos mal, siempre es un medio para lavar dinero, que es eh, lo que se están preguntando en Europa. Realmente que si solo quieres un negocio centrado en criptomonedas que permite esa anonimización de los datos, eh, si pensamos mal la herramienta y el funcionamiento es fantástico, pero mmm, hay una gran protección. A las partes que, que hace pensar mal siempre. Entonces esos son, pueden ser modelos de negocio que tienen que estar regulados para que se vea que no hay un, un mal objetivo. En entornos eh, blockchain, ¿por qué es necesario un, un sandbox bueno, no es, no es tanto como no es tanto blockchain, ¿no? o sea, el tema del sandbox es algo reciente en España, recientemente se ha aprobado el sandbox. Y no es un tema tanto de blockchain, sino más para, volviendo un poco a las, a las fintech, ¿no? En, en, en el sentido de que las entidades fintech eh, no encajan fácilmente como entidades como las puramente bancarias, sino que realmente, porque tienen varios servicios diferenciados, con unos accesos más ágiles. Entonces, hay un riesgo mayor, con lo cual, hasta ahora lo que se buscaba, como tenían en, en Reino Unido, era una especie de, de circuito cerrado para poner a prueba estas, estas plataformas que ofrecían diferentes servicios de inversión eh, o servicios muy específicos. Aquí hemos ido de, bastante de la mano, por ejemplo, siempre con el tema de las fintechs, ya tenemos ahí la asociación española fintech Insurtech, que es AEFI, que siempre ha estado... Eh, apoyando y dando eh, cobertura a las a las fintech, pero que en el fondo siempre se ha buscado crear un entorno, o sea, bueno, la EFI ha buscado ese entorno favorable, etcétera. Pero al fin y al cabo, Sandbox lo que es, es un entorno, es un entorno, un espacio controlado para que los participantes operen, conozcan los, conozcan los riesgos sin tener el riesgo, pero siempre garantizando pues. Eh, la protección de los datos de los usuarios, el que no haya problemas con los servicios financieros y sus plazos, la, el tema de prevención del blanqueo de capital, y, y al final siendo es una, la plataforma se mueve en un circuito cerrado que permite al supervisor ver lo, la, las garantías y el funcionamiento sin tener que acudir a, a toda esta a burocracia de documentación o flujos de datos, que al final no refleja muchas veces la, la realidad, y este, este sandbox está regulado por un, una serie de, una ley protocolo. Eso permite que tenemos unas obligaciones, unos derechos, como se fuese en el mundo real, para que ponga a prueba los diferentes supuestos que puede encontrarse el, el usuario, tanto el otro usuario como los promotores, como la propia empresa intermediaria. Al final es eso. Es, es Vamos a agilizarlo todo en un espacio cerrado y controlado que me permita darle una licencia, en este caso, los que acceden al sandbox es porque buscan una licencia del Banco de España o de la CNMV y ellos agiliza mucho los plazos, los, los diferentes bancos que hay. Nos pregunta eh, Manuel Perea que cómo afectaría al sistema monetario europeo eh, una rápida adopción de cripto. Y yo creo que sin duda alguna a nivel de Bitcoin no sería porque Bitcoin lo veo yo más para una especulación más que para eh, utilizarlo en el día a día, pero imagínémonos que empiece a usarse de forma masiva y rápida alguna cripto, eh, ¿cuál sería la situación legal de los comercios, de las empresas? ¿En qué situación legal nos encontraríamos? Ahora mismo lo, el problema que tiene Bitcoin es que no está aceptado en, aparentemente en el mercado, entonces eh, si de repente empieza a crear el Bitcoin porque hay diferentes servicios que... Que, que adoptan esta, esta moneda, no no irían perjuicio por el momento del euro, pero desde luego se tendría que regular, puesto que entraría un, un dinero de, de formato electrónico que debería ser aceptado por todos los países, porque no es posible, no, habría que regularlo, desde luego es un tema a regular, y si pasase eso, ¿qué es lo que va a pasar? es pues, que es lo que va a pasar? Que tarde o temprano, todos los sí que hay comercios que lo están utilizando, porque, sobre todo los que son más a nivel mundial, y, pero si sí, poco a poco lo van a ir aceptando hasta que se pues, eh, normalice y ellos tendrán que mm, estudiar cómo, cómo que todos los... Realmente podríamos estar hablando de una moneda a nivel global, dejándonos atrás el dólar, el yen, el euro, podríamos llegar a hablar de eso, pero eso ya es meterse en, en un... En un mercado complicado. Eh, para avanzar dentro de la temática que estamos hablando de Fintech, eh, un área bastante interesante es el del crowdfunding. Eh, ¿Cuáles son las distintas modalidades principales de crowdfunding? A ver, el crowdfunding, realmente la modalidad, bueno, tenemos el crowdfunding como tal que, que lo que hace es que rompe un poco el mercado tradicional, es el clásico del que decíamos, eh, tengo un proyecto, esto empezó hace muchos años, tengo un proyecto, necesito financiación pues que te, y luego te doy algún tipo de, de recompensa, ¿no? Que es el, el crowdfunding de donación o de recompensa que hemos visto mucho sobre todo en obras culturales. Oye, necesito sacar un disco, pues me, puedes, me puedes facilitar financiación para que yo pueda sacar mi disco y luego te pues con desde una entrada o desde algún tipo de eh, objeto o facilidad este tipo de crowdfunding que es el más original pero digamos que desató eh, el, un cambio en el método tradicional de financiación lo que lo, este tipo en concreto justo este de recompensas de donación etcétera no necesitaría no está regulado y no o se no necesita una como tal una, una licencia para operar. ¿no? Entonces, lo que nos interesa en este caso sería más las, moda las modalidades llamadas crowdfunding par participativo, ¿no? las famosas, eh, eh, las PFP. Estas sí que están eh, eh, reguladas en sentido estricto, digamos, que aunque se puede llamar este tipo de, de, de crowdfunding, se puede llamar micromecenado. Eh, aunque a veces no es tan micro. Pero normalmente tenemos dos en las PFP, solo tenemos las, los co-funding equity y el co lending. El crowdfunding equity eh, habla más de respecto a la financiación en el mundo inmobiliario. Este, este, este tipo de crowdfunding se está dando muchísimo a día de hoy porque además permite una visibilidad de los inmuebles a nivel global y como forma de financiación de, de particulares sin pasar por una entidad bancaria es, pues... Eh, Volvemos a lo mismo, es fantástico. ¿no? Además, este en concreto, este equity, eh, o sea, las, las PFPs, sí que está regulado por la ley 5.2015 de la de, de fomento de financiación empresarial, eh, donde se, se regula la, las, las plataformas de financiación participativa. Entonces, eh, lo que se hace en las plataformas equity es que se analizan diferentes proyectos inmobiliarios y... Lo que buscan no es un asesoramiento, pero sí que busca poner en contacto inversores con promotores de viviendas. Entonces, normalmente eh, lo que busca el intermediario no es que tenga que recomendar, pero que valida todos los proyectos de los promotores para dar unos, buenos, unos mínimos de, de productos a los propios inversores para que puedan adquirir el inmueble. Normalmente, la adquisición de este inmueble, lo que buscan el modus operandi en las, la, los crowdfunding equity, es obtener un, un o sea, una financiación para un inmueble, reformarlo y ponerlo en el mercado para luego repartir este tipo de ganancias. Si se, se suelen poner unos objetivos. Este tipo de objetivos son importantes porque si no se llega a ese objetivo, se tendría que hasta dev devolver el, el dinero. Y digamos que eh, la función, de la plataforma Equity es no solo ser intermediario, sino evaluar algo lugar y hacer el marketing de los proyectos para que tengan una mejor visibilidad y mejor acción en el mercado esto es esto claro el tema de la, a las inmobiliarias las rompe porque al final te permiten mover eh, de una manera más ágil de forma global cualquier proyecto inmobiliario que suele incluir a ver suele estar más centrado en, en inmuebles atractivos como de centro de ciudad o grandes o grandes inmuebles Pero al final lo que, bus, la, la, lo que tiene que hacer la, las obligaciones que tienen esta plataforma es valorar y clasificar el riesgo porque el inversor ante ese desconocimiento inicial tiene que obtener una información relativamente sencilla, ¿vale? Categorizada, si, siempre sin entrar en recomendaciones y que permita elegir correctamente el proyecto. Esa es al final la, la principal cualidad de... De, esta, de este tipo de PFP. Como siempre, pues tienes que dejar una de las cosas claras que te obliga a este tipo de plataforma es que tienes que siempre informar tanto de los rendimientos futuros posibles y riesgos. O sea, no olvidemos que al final cualquier situación que tenga esta, esta una, una inversión que no haya sido adecuadamente realizada, o sea que se ha sido realizada, pero con una información escasa hace nulo luego la, la propia inversión, por lo cual eso sería respecto al mundo inmobiliario que también lo podemos eh, trasladar a la otra, que son las plataformas lending, ¿no? Que lo que hacen es que ponen en contacto profesionales o personas físicas o jurídicas, que solicitan préstamos para, para proyectos y tú lo que haces es una especie de marketplace web en donde facilitas los proyectos para que sean proyectos de calidad porque tú al final no personalizas pero sí indicas esa información para eh, que el análisis venga y además venga atractivo para ese inversor siempre asegurando las cantidades, etcétera. Tanto, o sea, tanto lending con equity unos para servicios o proyectos profesionales y otros para inmobiliario y ambos necesitan como requisitos la autorización de la CNMV y un y un informe favorable del banco central español del, del, banco, del banco de España básicamente eh, lo que hay que tener en claro es que este tipo de plataformas eh, no, lo que busca la CNMV cuando se hacen estas valoraciones o este tipo de solicitud para autorización, lo que busca es una protección al inversor. Entonces tú, como empresa que vas a, vas a entrar a solicitarlo, tienes, tienes una serie de requisitos bastante rígidos que lo que busca es quiero saber quiénes son los socios, su honorabilidad y su experiencia. Quiero tener la, la funcio, las funciones que vas a realizar. ¿Qué inversores vas a tener? Porque hay que tener, hay que tener en cuenta que, hay, que tienes que tener, eh, que, en cuenta que va a haber inversores que están acreditados y no acreditados en función de las cantidades que pueden valorar y los conocimientos y sobre todo cumplir con las normativas de consumo y blanqueo de capitales. Es decir, la CMV y el Banco de España lo tienen todo muy, muy controlado en ese sentido los requisitos porque lo que buscan es, ojo, voy a, voy a proteger al inversor y no quiero ninguna fuga y, se, y la licencia de autorización se la voy a dar a a, ese, a esa empresa que me lo, que me lo, que me lo valide. Y, y aún así, luego, si sí, pues, buscamos otro tipo de crowdfunding, más allá de estas, de las famosas PCP, que son las que más a día de hoy están eh, saliendo muchísimas, eh, o sea, la que más demanda tienen y más proyectos hay, nos montemos ya con la, las, las empresas de, de inteligencia artificial o de asesoramiento automatizado. Esto ya, uh -huh. este tipo de empresas fintech, lo que buscan los, es... Los robobands, que alguno he usado y, y recomiendo bastante. Sí. La verdad. Y no. Sí, ya, <risa> sí. como todo. No, porque eh, yo, he usado, yo he usado... Es que el, el, la teoría dice que eh, cuando se usan eh, en gestores humanos, en algún momento eh, tienen tendencia a fallar. Y los algoritmos... Eh, lo que ocurre es que hay que lo, adaptarlo a los tiempos porque un algoritmo respecto a hace cinco años, pues hoy día fallaría muchísimo, pero eh, si ese algoritmo va, por ejemplo, a un, a un índice, a un momento interesado a un índice que suele tener bastante pocos errores, pero sí y no, ¿por qué? Bueno, a ver, es verdad que hay una inteligencia artificial con un algoritmo que permite una inversión y un asesoramiento eh, perfilado muy interesante y esta perfil, el, este perfilado se puede llevar a muchísimos servicios, ¿vale? Porque siempre te van a facilitar ese, idón, ese servicio idóneo y conveniente. Pero el principal problema no es con la tecnología, ni mucho menos. Es respecto al, al fácil acceso de... En el mundo de la, la inversión, que, bueno, no sé vosotros, pero si tenéis, ban yo por ejemplo, mi banco, no dirá el nombre, he tenido varios bancos en los últimos dos años y tienen mucho interés en que inviertas a través de este tipo de de herramientas y que son muy buenas, pero que de alguna manera están democratizando demasiado esa inversión y puede tener problemas a la hora de que, oiga, eh, usted no tiene conocimientos y es verdad que, que existe esa limitación entre... Eh, inversores con conocimientos y sin conocimientos, pero no es suficiente los controles, con lo cual puede pasar que un padre de familia le, le aprenda a invertir porque le han dicho el banco, sus amigos, lo que sea, y se meta en, escoja un producto financiero que realmente, bueno, pues tiene sus riesgos, como todo, porque eh, no olvidemos que este tipo de herramientas aún así tienen que informar de que existen una serie de riesgos, eso es obligatorio, uh -huh. y, y, tiene, y tiene que hacerle comprender al usuario, tanto jurídico o económica, que lleva el compromiso de, de, de, tener, de acceder a estos servicios. Incluso si, si, si, el, si no estuviese correctamente esa información, pues tendríamos una, una anulabilidad en el propio contrato. Pero, uh -huh. de todas maneras, esto puede, si nos ponemos eso como la siesta que no, sé, no me acuerdo cómo se llama, pero que que ha pasado lo de la perfilación de todos los servicios, podría caber la posibilidad de que a todos nos, nos facilite el mismo inversión, a todos nos mande a hacer la misma inversión y se produzca un efecto en el mercado interesante. ¿no? Pero desde luego es una, es una tecnología eh, muy cómoda y mucho más precisa que seguramente un inversor persona física. ¿real? Nos pregunta Pepe eh, si para minear eh, Cristo hay que darse de alta en algún epígrafe eh, concreto económico de, de, de alta en Hacienda y si eh, tener Cristo, si no cambias moneda, si es necesario declararlo a Hacienda. Bueno, yo sé si min minería, lo del tema de minería realmente... No sé si tienes que darte de alta en la tienda. Entiendo que no, porque no hay una actividad como tal. Sí que es verdad que tú tienes que darte de alta en un software que es el que va a realizar la minería y se va a conectar a tu hardware para emitir esa, esa minería. Y luego el tema de criptos, eh, siempre, va, siempre va a tener una carga fiscal, tanto hacer cambio de criptos entre ellas como sacar las propias criptos y rendimientos. Teóricamente, ahora mismo va por escalas pero un 20% de los primeros 6.000 euros, creo que es un 20%, lo que, un 19% lo que, te, lo que... Pero, lo, pero eh, comentaba, Pepe, que eh, si no cambia moneda, pero yo entiendo que en cuanto que él tiene un activo que es que ha minado y ha conseguido, por ejemplo, un bitcoin o dos bitcoin, eh, eso tiene un valor. Con lo cual, solo ya el tener ese bitcoin, aunque no lo cambie en euros ni en dólares, el tener ese bitcoin que ha conseguido por minear, eso ya es un beneficio económico, con lo cual ahí tienen que declarar por fuerza. Efectivamente, sí. Porque al final, si nos vemos a... Que ahora mismo está Hacienda con los temas de los cambios de entre monedas, de tengo Ethereum y lo quiero pasar a Bitcoin, ese simple cambio entiende que tienes una, una ganancia, aunque no esté en euros, y entonces esa ganancia eh, tiene que tributar. Entonces la obtención o ganancia de un Bitcoin de la nada, vamos a decirlo así, tendría, también tendría esa... Sí, claro, con lo cual yo entiendo, eh, pregúntaselo eh, Tomaras Bebe a un fiscalista especializado en cripto, pero yo entiendo sí. que en cuanto que de la nada consigues un bitcoin al minear, vas a tener que declarar por él. Eh, pasamos a otro tema eh, que es el de los nuevos bancos, que es un que me gusta especialmente, porque claro, tenemos los nuevos bancos, los challenging eh, banks y el sistema financiero tradicional. Que, que, claro, diferencia entre, entre los dos primeros y, y qué está haciendo la banca tradicional mientras tanto. Pues, a ver, realmente tanto neobanks como challenger banks son startups eh, que ofrecen pues, pues una experiencia 100% digital a los usuarios. Simplifican los costes y la, las gestiones. Tienen, unas, tienen una experiencia de usuario fantástica que te hace querer... O sea, es, Tú una aplicación de un banco y la comparas con las de Neobanks Banks o Challenger Banks y pues, pues es muy amena y muy muy intuitiva, ¿no? uh -huh. Y realmente tanto los, los neobanks realmente suelen ser para realizar operaciones eh, básicas que de, pues suelen estar eh, soportados por un propio banco con una licencia bancaria y que están bastante limitados, que pueden ser para, utilizados para hacer pagos, para hacer del monedero y poco más. Pero realmente la diferencia es eso, la licencia bancaria, porque el Challenge Banks al final es lo mismo que un banco que permite esos productos financieros, como pedir créditos, de pero diferentes, todos los servicios al final que ofrece la banca tradicional, pero en la manera virtual de forma completa. Con lo cual, la única diferencia más real es que uno tiene una licencia y otro no tiene una licencia. O sea, los dos banks parten, sin, parten en principio, sin apoyo de una entidad bancaria, pero deben tener una, una importante eh, inversión de dinero, lo que pasa es que al final se acaban moldeando y teniendo como socio a un banco, pero, eh, el claro, el neobank no dispone de esa licencia de crédito como las entidades bancarias, con lo cual al final el challenger banks que aunque sigue con la naturaleza FinTech, eh, aprovecha esa posición que tiene y tiene y con las nuevas tecnologías y es un, es un banco con su licencia bancaria, sus tarjetas de crédito, pagos en el extranjero. Como consumidor, etcétera. ¿cómo distinguimos uno de otro? Bueno, a ver, porque uno solo te va a servir de tarjetita monedero, básicamente de hacer pagos, ¿vale? Entonces, mm, por ejemplo, tenemos los más famosos ahora mismo en España de Charlie Bank son eh, Revolut. Y N26, que lo hemos visto por muchas partes, esa es, sería, ¿no? Eh, ambos, ambos, aunque tienen la última tecnología y la experiencia de usuarios muy parecida, realmente se quedan siempre eh, atrás con las licencias, con la licencia bancaria es la diferencia. La, lo que está pasando es que los bancos eh, ponen a prueba, las, los neo, o sea, los neobanks se juntan con los bancos, porque estos tienen la licencia, para sacar un producto de la mano de esa tecnología y conseguir ágilmente eh, aparecer en el mercado. Pero al final va a ser, todos van a ser todos los bancos van a aparecer como challenger banks, porque es eso, aparecer en el mercado con, con total libertad de operación y con las máximas garantías que te pide el Banco de España. Y con todo el tema de fintech, nuevo banco, challenger banks, eh, con todo este universo de nuevos servicios, ¿qué está ocurriendo con los derechos de los consumidores? Bueno, claro, esto volvemos otra vez un poco a lo que hemos comentado antes. Hay tanta facilidad de cavarla, por decirlo así, por parte del consumidor, de lo fácil que es hacer un pago, de lo fácil que es un, un movimiento o invertir, que se han, se, han, se han puesto las pilas desde Europa para, a través de la directiva PSD2. Eh, se ha buscado con esta directiva un cambio radical en el pago que se ha, que se ha normalizado en nuestras costumbres. A lo mejor esas esa seguridad de los, de los europeos. Entonces, ten en cuenta que así, a, a rasgos prácticos, la psd 2 lo que viene a decirnos es que para hacer un pago, al final, no basta con meter un PIN sin más como se hacía antes, sino que tiene que haber una serie de indicadores que normalmente eh, los agrupan y tienes que, en la operación se tienen que eh, incluir dos de esos tres indicadores. Los grupos los podemos tener como conocimiento, ¿no? Tenéis que tener un indicador de un conocimiento, que puede ser la clave, el pin o una contraseña, eh, la posesión, que suele ser en casi todos los casos, tengo un móvil, es el móvil el que me, o una tarjeta, tengo tarjeta o tengo un móvil, y algo eh, inherente, ¿no? Que suele ser. Eh, pues o no sé si el, creo que los iPhones lo hacen biométricamente eh, con reconocimiento facial o la, la huella digital. De esta forma, con estos tres grupos, conocimiento, posesión o inherencia, eh, se conoce, se, se hace, se llega a lo que se llama un proceso de autenticación reforzada de cliente, ¿no? Que permite esa mayor seguridad y que además eh, es muy fácil de conectar entre las propias empresas y el usuario porque a través de de un software de una API, puedes poner una pasarela de cuenta bancaria en tu comercio totalmente segura y el, el comercio puede de esta forma conectarse con el banco sin que aparezca el típico proveedor de banco de tarjetas Visa o Mastercard o todos estos y agilizarlo más seguro y, y más fácil de implementar. O sea que en ese caso los derechos de los usuarios se han visto protegidos por esta normativa para conseguir hacer los pagos con ese doble factor. Uh -huh. sí, y hablando de doble factor, llevo un par de años escuchando acerca de la nueva normativa PSD2 y leía recientemente que eh, sobre la doble verificación para hacer el pago, que la veo totalmente necesaria, eh, igual que la verificación en dos pasos, en cualquier red social o cualquier plataforma, eh, que el 20% de las transacciones se estaban perdiendo porque o no está adaptado el banco, o no está adaptado el comercio, o no está adaptado el navegador del usuario, pero al final eh, hay un momento de transición que siempre es conflictivo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta nueva normativa PSD2? Es que, claro, está, eh, hay un plazo que se tuvo que ampliar para la para, poderse, para que todos los comercios y bancos se pusiesen al día y llegó ese plazo y no se pusieron al día. Entonces se ha, se ha ampliado. Creo recordar que para finales de este año debería ser la… creo, ¿eh? no, me, no me acuerdo, pero creo que se dio una ampliación importante. Para, porque nos estaban poniendo las pilas respecto a los, a los sistemas de, de verificación. Esto implica, pues, eso, eh, realizar unas, unos, eh, un desembolso en seguridad y cambiar totalmente los sistemas de las pasarelas de pago que tengan. Al final, armonizándolos todos en una en una misma secuencia para que todo el mundo sea conocedor y sea que en cualquier sitio, ya sea la tienda de verduras o lo que sea, cualquier sitio web de tecnología, siempre tengan esta pasarela que te da una seguridad que podrías llegar a comprar desde en China como en Perú, porque dices que esto se tendría que hacer, a pesar de que es una directiva europea, pero entiendo que el resto de los países irán poco a poco adaptándose. Para quien nos esté escuchando, ¿a quién afecta a nivel de necesidad? ¿Necesitar un despacho abogado como el Slow?, ¿A quién eh, concretamente le afecta y quién tendría que hacer una consulta a vosotros o su abogado habitual? Pues realmente cualquier pasarela, cualquier comercio que esté que, que quiera incluir una pasarela de pagos o que quiera saber exactamente cuál es el sistema de información que tiene que ofrecer a los usuarios para montar la pasarela, pues podría podría consultarnos y a ver es verdad que a día de hoy por ejemplo las los que tienen más la obligación son los este los pues que están poniendo más eh, cambios en la, a la hora de adaptarse, al final son las pasarelas de, de pago, realmente, los iniciadores de pago, que son los que tienen que conseguir que sus APIs se adapten fácilmente a, a cualquier a cualquier, o sea, a cualquier comercio. Ellos te van a dar las herramientas y si tú de repente tienes un, un proveedor de pagos adaptado a esta normativa, ...pues no vas a tener más problema ...es verdad que muchas veces... La, ...si nos llega una empresa que no tiene ese conocimiento... ...pues hay que asesorarle de cuál es el proveedor de pago... ...a lo mejor que está actualizado o no está actualizado. Se comenta que en el mundo de la fintech... Eh, eh, ...juegan con el dato... ...y que el dato es lo que les sirve para... Eh, ...optimizar, para ser rentables... ...y al fin y al cabo, el viejo dicho... Eh, ...si en un servicio en internet... Eh, ...es gratis, el productor eres tú... ...en base a que se necesita tu data... Eh, va a haber un cambio bastante importante con la llegada de iOS 14.5, que va a significar que el usuario va a ser muy informado, eh, por lo menos los de iPhone, van a ser muy informados de cómo se usan sus datos y eso va a causar un pequeño terremoto. Pero, eh, ¿el Big Data es viable con la ley orgánica de protección de datos? Bueno. A ver, Big Data al final eh, son, son una, una masa de metadatos obtenidos para recopilar, gestionar información que te conduce a tomar unas decisiones muy importantes en, la, en el modelo de negocio de las empresas. Y al fin y al cabo, suelen esos esos grandes... Eh, masa de datos, pues suelen ser, pues tienen un gran volumen, hay una gran variedad de datos y un tratamiento de datos muy veloz. Entonces, eh, al final se supone siempre, por supuesto, que todos estos datos son, son anónimos, se anonimizan y tienen una, supuestamente están todos interrelacionados, pero al final, eh, la, si los datos obtenidos del afectado van a ser tratados para elaborar perfiles o que esa información básica la, se va a utilizar para luego facilitar decisiones perfiladas o automatizadas lo que sí que te dice el reglamento de protección de datos es que deberías eh, debes obtener el consentimiento, porque este, este perfilado, este scoring, este necesita un previo y expreso consentimiento con los datos, porque el, digamos que el Big Data tiene esos datos obtenidos por el cliente y datos no, no aportados por el cliente, pero es verdad que, bueno, pues edad, residencia, eh, pues eh, permiten a las empresas ofrecer productos muy, muy, muy personalizados y permiten hacerles ver con gran acierto el modelo de negocio hacia dónde tiene que ir entonces todas esas decisiones que van a ser automatizadas aunque van a ser luego anonimizados se les tiene que informar a los usuarios de que van a ser parte de ellas por lo cual mientras se cumpla eso el big data pues eh, se va a poder ir practicando pues es que al fin y al cabo con el big data te pueden hasta eh, predecir ...cuál va a ser la tendencia de consumo en X país, por ejemplo... ...gracias a las redes sociales o los altas en diferentes portales. Eso, eso es innegable, que es una, es una herramienta esencial. Y una última pregunta. Eh, tenemos los contratos inteligentes, que es otra de las innovaciones... ...del sector fintech. Eh, ¿Pueden resultar un problema a nivel de reducir plantillas eh, e intermediarios? Pues sí, hombre, sí, sí, porque al final... Eh... La intermediación es el principal, la reducción de costes es el principal objetivo de esta tecnología, ¿no? de estas de estas empresas. Eh, mucho Creo que creo que leí que realmente cuando se hace una operación bancaria de te mando 300 euros de una transferencia, al final estás hablando entre banco y banco y un tercer banco para garantizar que esa transferencia ha sido así correcta. Se gastaban unos 43 mil millones de euros al año en intermediación una cantidad eh, monstruosa. Entonces, todo lo que sea reducir esos costes, supongo que evidentemente perderán por un lado, pero habrá otro tipo de, de nuevos mercados que habrá. Es que además en temas fintech, hablando de smart contract, pues podemos tener hasta desde, por ejemplo, más así podríamos decir las rectech, que las tech son software que se implementa en las empresas de cara a revisar todas las, eh, toda la entidad para ver si cumple, cumplen toda la regulación. Eso. Eso me afecta a mí, casi. O sea, realmente es un software que constantemente te está comprobando si tienes una... Eh, están cumpliéndose el, el banqueo de capitales, la materia de compliance, eh, si están los niveles de captación correctos. Al final es un software que no, no va a sustituirlo, pero mejora y agiliza los, los procedimientos de comprobación de, de cumplimiento regulatorio y financiero. Y luego les pues, smart contra que eso, eso puede ser una, una un, un paso es impresionante porque es agregar a los propios contratos, una inteligencia artificial que se ejecuta por etapas conforme los, los, los acontecimientos ocurran. Eh, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo que puede chocar, pero eh, un testamento digital, que automáticamente, si se confirma que esta persona ha fallecido, el testamento digital ejecuta la baja en redes sociales, ejecuta el derecho de olvido y borra todos los vídeos que estaban donde aparecía esa persona, por ejemplo. Eso, eso, eso sería eh, una, una pasada, ¿no? Poder que se ejecute automáticamente. Con, ¿Qué pasa? Que el problema de esos contratos, que son muy molones, eh, y tienen muchísimas. Eh, bueno, pues muchísimas finalidades es que mmm, pueden pasar casos de fuerza mayor o fortuitos que se carguen, de, que puedan tener sus situaciones rocambolescas, porque hay riesgos. El, el que sean inmutables, porque recordemos que están bajo blockchain, el que sean inmutables eh, puede hacer que algún, algún problema, ¿no? Imaginemos el testamento digital que ha fallecido, hombre, tendría que estar todo bien encadenado porque si ha habido una, un fallecimiento, pero no ha sido así, pues eso, baja del banco, baja de la red social, se va se valgarete toda la información de ese usuario y luego dice, no, es que no ha fallecido. Pues ahí habría que tener en cuenta eh, backups o diferentes actuaciones con plazos o regulación. Pero desde luego... Pues interesantísimo. Mira, eh, nos hace una pregunta Manuel, antes de que terminemos el directo, eh, acerca de Fintech, Eurozona. Eh, ¿Cómo está realmente la Fintech de, de, de implementadas en Eurozona? Eh, ¿Qué está ocurriendo en Europa a este, sobre este sector? Bueno, la fintech, yo te digo, en, o sea, la fintech en Europa está muy creciendo, creciendo muchísimo, en concreto en España hay unas 400 fintech eh, que facturan unos 100 millones de, de euros al año, o sea, que está creciendo exponencialmente, porque estamos, estamos viendo que se está, eh, sobre todo a nosotros en la firma, nos vienen proyectos muy especializados, que su idea es un nicho concreto que creen que no está, que no está suficientemente atendido por los operadores eh, tradicionales y que concentran todas sus energías en ese en ese, en ese nicho, como puede ser eh, autónomos dedicados a las reparaciones y construcción. Pues eh, no hay nadie tan centrado en eso como puede ser una startup. Al fin y al cabo eh, hay muchísimas ideas, mucho potencial y el ahorro de costes y reducción de burocracia ha, ha, ha facilitado que salgan muchísimas ideas para, para competir en el mercado. En toda Europa, en general. España está muy bien posicionada en ese sentido en cuanto al crecimiento y desarrollo de fintech. Mm. Y antes de terminar, algún ¿algo sobre el tema de fintech con el que no hayamos tocado eh, todavía o que eh, no quiera cerrar sin haberlo sin haberlo comentado? Mm, a ver, hemos hecho ahí con un 360 un poco, pero que sí. al fin y al cabo... Eh, mm, lo que tenemos que tener en cuenta es que las, las fintech no vienen a especializarse en el mercado, a dar esos servicios nicho que a las empresas, a los operadores más grandes y tradicionales no les compensa, les da una agilidad eh, superlativa respecto a cualquier a cualquier eh, operador en el mercado, eh, reducen los costes y sobre todo los usuarios están tan, tan acostumbrados en, al, al, poder estar en, al poder operar con ellas son tan intuitivas que dan mucha seguridad y claridad. Y esto es algo que antiguamente no era así. Entonces, para lo bueno, tiene, anima al usuario a introducirse en estas nuevas tecnologías, pero para lo malo también arrastra a esas personas que a lo mejor no tienen ese conocimiento necesario y, y puede haber problemas a la hora de... de pues eso, reclamaciones a nivel de consumo, de no haberse informado o tener problemas a nivel económico por hacer una operación no deseada que pues eh, lleve a la ruina. Entonces, es la, el fácil acceso y la fácil interfaz que gastan este tipo de servicios eh, es una arma de doble filo. Con lo cual, eh, estamos pendientes de una regulación mayor en Europa de cara a, a dar más seguridad al, al usuario y también a las propias startups que sepan cuáles son las reglas de operar. Eh, gracias Pedro Pablo Aparicio que justo en el chat nos comentaba la pregunta que nos hacía eh, Pepe sobre fiscalidad en base a su experiencia, muchas gracias Pedro Pablo por compartirla y, y la verdad eh, Alejandro muchísimas gracias por eh, esta casi hora de Fintech 360 grados donde hemos hablado sí. de nuevos bancos, de crowdfunding de cripto de Fintech de en Europa y, y creo que eh, espero que a todos los que os interesa esta temática os haya resultado interesante, dejadnos en los comentarios en, en, en el tiempecito que nos queda eh, que os haya parecido. Pero creo que hemos tocado un poco eh, todo en 360 grados. Eh, si el, los que están viendo este vídeo en directo o luego en diferido eh, quieren contactar contigo, eh, ¿dónde te encuentran? Pueden escribir directamente, hay un formulario en, en la página de Let's Low. Punto es, o directamente a mi correo Sánchez arroba .es, podrán ahí directamente contactarme pues muchísimas gracias alejandro o LinkedIn y, realmente, también, poco también. y LinkedIn que de hecho casi todos los comentarios han venido por LinkedIn entonces Pablo, Manuel, eh, Pepe, eh, eh, man, eh, Enio eh, muchísimas gracias por vuestros comentarios, vuestras preguntas durante el directo y si nos estáis viendo también en diferido ya a saber dentro de cuánto tiempo, espero que os haya gustado este live. Eh, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Saludos. Muchas gracias. Saludos.